Señores, anda un video ahí del pasado sábado, me parece. del no pasado man? sábado. De nuestro amigo John Berry con esta el tigana, con el, con el hombre. Eh, con, ajá, con el Pachá. Con el, con el Pachá. Donde <risa> le dicen: cuando él viene drogado aquí, uh, sí, está la joven comunicadora se, se enfurece. ¿Por qué la manda a callar? Me parece que... Sí, la... vamos a ver video. Vamos un videito, por favor, yeah. ahí. Eh, vamos a ver el video donde pasó el problemita con John Berry. John Berry, un hombre... Usted gentilmente. nos vamos arriba. Como ustedes ven ahí. Nuestro amigo que es fiel al programa. John Berry es fiel al programa. Yo lo vi John hace Barry. poco acá. aquí en San Francisco de sí. en Pernito. Sí. yo iba para el trabajo, lo vi hace poco. Y eso está feo. John Berry, yo creo que tú, tú eres de nosotros. El, hermano nuestro, yo. debe Nos pedir disculpas. Y no, estábamos tratando de comunicarnos Intentamos llamarlo hoy, ¿eh? uh -huh. para que diera su versión. Para, para que, que diera su versión. Su versión de la cosa, se pasó. Ella feo. está callada, la lo mira. lució Feo, <risa> ¿por qué? porque es una dama no una dama es y tampoco un... ella debió decir ese comentario ahí ella también. también tuvo parte en culpa pero cuando no lo que dijo después y sí, lo que dijo después de es que, que él... <risa> se da por ahí ¿Qué? ¿Qué me está... que él consume droga <risa> <porque ella dijo. risa> <risa> tiene que tener cuidado eso es lo que pasa en estos programas como son los sí, de... se le puede llamar programa sí, que el pachá le gusta javale. el pachá le gusta esa media no, pachá, cosa, pero, el, el pero, pero hubo pachá violencia no hubo gusta, violencia al ahí. que le gusta Montjuïvre que se pone a hacer ah bebé. pero el pachá no ese y le gusta eso muy bueno que quedaron callados callados dime tú ¿Por qué le gusta esa vuelta. yo creo que eh, eh, el nuestro amigo John Berry creo que se pasó, le debe pedido disculpas. John Berry, disculpa. ya ni nada te voy a decir, porque tú supiste que soy feminista 100%, ¿verdad? Eh, tiene que pedir disculpas a él, creo que de, en el sentido de la manera sí, que tú le de... arrebataste el micrófono públicamente, amenazándola debe. de sacar de trabajo. Yo creo que eso no está bien, John Berry. Tú eres de nosotros y todo. Pero joya. eso ahí no estuvo bien. Ahora, lo que lo que hizo la muchacha tampoco estuvo bien. Usted no puede decirle no a una persona que, que... que usa ¿Cómo fue? Ay, Dios mío. ¿Cómo fue es esto? Es que tú, <risa> tú tienes que saber que cada acción Va a provocar una Cuando reacción Cuando él viene drogado no, Entonces ella no ella puede digo. competir fuerza con él Y darle un eh, golpe Exacto, pero un ejemplo, ella lo puede demandar a él por violencia le, le, e, e, y, ella, y él lo puede demandar A ella por una acusación Falsa, ¿no entiendes? En ese caso, ¿tú Entonces, sabes? Que está en que se demuestran el no doping. Exacto. Lo, claro, exacto, pero van a un, va a un doping. O sí. sea, los dos, en, los dos, en los dos sentidos estuvo mal, ¿no entiendes? Yo Mary, creo mal que... Mal manejo de ambas partes. Yo creo que John sí. Berry tiene que pedir disculpas. Sí, y ya, La gente, sí, públicamente. Yo, y Mary, a ella pedirle disculpas, Y, y a él también, nuevo. porque en tal caso, si sí, él tiene hijos y están viendo eso que está circulando de una manera... ¿Verdad? Sí. Él vea que, de esa manera. que a lo mejor no tiene hija, porque si tuviera hija lo pensara antes de atacar a una mujer. Creo que es un hecho cobarde de cada hombre, pero... No Continuemos con lo que eh, tenemos. Ese aprovechó ahí También es un, un hecho, un hecho cobarde, si no la, lastimar a los hombres verbalmente también. También. Porque si Bella cree que va a venir aquí Ay. a de feminista, aquí Ay. no nos no. sí, no, no. no, no. vamos a no, no. dejar joder, ¿no? ¿Y por qué tú te me bates así? No, no, porque es un problema. No, porque la verdad es que si los dos fallaron, o sea, John Merry falló y ella también falló por esa cosas. Yo quiero que Bella lo diga, que ella falló también. Yo lo dije ya. No lo escuché, ya yo lo no dije. lo escuché. Sí, yo lo dije, dije que ambas, ambas partes, ah, ambas okay. partes ah, actuaron okay. mal. O sea, ambas. Complecido ah, en ah, eso. Ah, no, no, ya está bien, ah, porque, ah, porque bien. yo pongo lo bueno, bueno. Porque yo sí. me, me bailo también. No, no, no, no, no. Ya, John Berry, <risa> tú eres de nosotros. Eres una gente muy apreciada que, que nos ah. apoya siempre, pero yo creo que, que te hace grande pe, reconocer Ay, tus errores sí. y pedirle disculpas a esa muchacha y ella también debe de rectificar. Eso es si él lo hace. Pedir disculpas a John Berry. O Sabe decir, cosa de o sea, ese, que usar ese comentario tuvo muy fuerte. Y yo Berry no debió hacer esa violencia. Bueno, vámonos con vámonos ciudad. con una pausa y algo de música y cuando retornamos, venimos con nuestro, con nuestro martes de psicología.